El 10 de agosto de... 10 de agosto no, 10 de septiembre de 2016, agosto, ojalá. ah, hola. Eh, mi coche no ha pasado la ITV por gases suyos, no míos. Y hoy he decidido hacer aquí un, en un ratito, porque son las 7:20 menos 20 y voy a ir ya de paseo, pues he decidido hacer este vídeo. Este vídeo es un leak que llevo practicando un tiempo. Es un leaks, un leaks. Es un leak de, de Bill Keefe me recuerda mucho a un tema suyo que se llama Busy Busybody, ¿vale? eh, que lo tiene en su disco Banjoistics y no es exactamente igual pero me recuerda y nada, lo he practicado y ya me lo sé más o menos, ya no tengo que mirar la tabulatura ni nada y puedo tocarlo a cierta velocidad la máxima de momento 150 bpm y bueno, pues lo voy a poner aquí para que lo veáis eh, no os voy a poner tabulatura porque esto tendrá copyright me imagino porque está en un libro y lo que sí os voy a poner es el libro, para que yo lo compré ¿vale? Y esto está aquí, en la página 126, 125, perdón, este ejercicio de aquí. Entonces, pues nada, eh, encarecidamente os gastáis 15 euritos, que es lo que vale en Amazon, más el envío... Y tenéis esto. Esto es un, otra mina de oro, esto es una mina de oro. Eh, aquí hay de todo. Desde... un capítulo dedicado a, al estilo Scrags, con leaks de tipo Scrags, un capítulo dedicado al single string, un capítulo dedicado al melódico, y luego, concretamente este que está sacado de ahí, un capítulo dedicado a distintos banjistas, ¿vale? Entonces tenéis un montón de leaks, por ejemplo como transiciones entre un acorde a otro, el relleno, de todo. Es decir, que para aprender a improvisar o para crear vuestras vuestras propias canciones, yo creo que, bueno, y aparte para sacar lo que hacen otros, porque una vez que te sabes el leak, en cuanto lo escuchas, lo reconoces y ya sabes por dónde por dónde va. ¿Vale? Entonces, encarecidamente, encarecidamente. Eh, en Amazon, ahora os pongo el enlace, 15 euros por ahí. 15 más 3 euros de envío en España por 18 euros te, yo que sé, el, el, cualquier día sales por ahí te tomas 3 cubatas y te has gastado más es decir, ¿qué que prefieres? ¿toma cubata o esto? Pues evidentemente yo prefiero esto que toma cubata, entre otras cosas porque los cubatas de por ahí son de garrafón y son una mierda los buenos no, pero los, los de garrafón, bueno, eso aquí quedó.